Estimados estudiantes en esta ocasión vamos a analizar el tema de y temporalidad que he analizado y podría causar un poco de conflicto en cuanto al entendimiento del mismo eh, partimos de unos eh, conceptos de unas características principales y de la problemática que paradójicamente estas eh, dos eh, conceptualizaciones producen dentro de un atractivo o dentro de un destino turístico pues bien la estacionalidad es una característica que predomina en la hotelería y es entendida como la época del año en que se concentra la demanda en nuestro país nosotros tenemos contemplada ya la estacionalidad y se refiere bastante a la temporada de las vacaciones estudiantiles es decir, que ya están marcadas para el régimen costa y régimen sierra cuándo son los meses en los que se dan las vacaciones. Es decir, que se produce un flujo masivo de turistas que viajan de un destino a otro. Generalmente sierra a costa y costa a sierra. Eh, se une la Amazonía, se une también la región insular a estas dos regiones. Entonces, existe, por ejemplo, la gente de Loja cuando salen... Eh, de vacaciones los estudiantes que puede ser en julio en agosto ya se empiezan a, a preparar sus vacaciones y empiezan a hacer recorridos eh, masivamente salen los sextos cursos salen los quintos cursos y que es el principal destino pues el destino de playa qué problemática se da en este, en este tema existen grandes fluctuaciones que la estacionalidad provoca en el sector laboral ¿Qué es lo que sucede cuando existe grandes viajes de, de turistas? En el caso particular que les mencioné al inicio, quintos cursos, sextos cursos, escuelas eh, de la universidad que van a la, a la playa en la playa van a tener una gran demanda por lo cual se van a abrir más puestos de trabajo es decir va a provocar que exista un alto índice de puestos de trabajo eventuales ¿Cuál es el problema en, en, en este sentido que se acaba la estacionalidad y esa grande cantidad de, pu de puestos de trabajo que se crearon lamentablemente tendrán que que separarse del establecimiento del cual han sido contratados eh, se van a considerar y se van a mantener los empleados fijos del establecimiento obviamente porque durante todo el año prestan estos servicios pero este es un, un problema bastante grave es que provoca en el sector laboral bastante inestabilidad la, la estacionalidad incrementa o disminuye los puestos laborales esto es algo muy, muy cierto cuando hay alta demanda cuando hay bastantes viajes ya sea de costa, sierra, sierra costa se incrementan puestos laborales pero cuando la, se acaba la estacionalidad disminuyen los puestos laborales aquí hay otro punto importante que rescatar es que la relación directa entre la inversión la amortización y el beneficio se agudiza en las zonas donde, las, donde la estacionalidad es muy reducida eh, hay lugares donde quizás no esté muy desarrollado el destino turístico o no tenga mucha acogida de acuerdo a las instalaciones que posee es que en este en ese lugar si alguien invierte puede resultar bastante eh, lenta cuando vaya a obtener el beneficio de esa inversión y en cuanto a la temporalidad que pues, se entiende como tal al tiempo de vida de duración del servicio producto de la empresa en este sentido la temporalidad es muy baja ya que en la mayoría de los casos oscila entre 24 y 48 horas eh, también existe aquí alguna problemática pues en los hoteles la principal cuenta de la, las habitaciones es decir los ingresos que se producen por el alquiler venta reserva de las habitaciones están bastante marcadas eh, en cuanto a la temporalidad puede ser que los hoteles representen de alguna manera alguna pérdida eh, quiere decir que eh, alguna persona hizo alguna reserva para el día domingo pero eh, no la pudo vender eh, y para el día sábado y lamentablemente esas, eh, esas dos reservas no se vendieron y como tuvo también clientes pero por respetar su, su reserva no, no la vendió y el hotel perdió en ese caso de vender dos habitaciones por unas reservas que no se cumplieron eh, es por esto que se da las políticas del hotel que una reserva se debe pagar el 50% por anticipado y el otro 50 cuando esté ya en, en, el, estacion, en, el, en el hotel existe aquí la problemática que hay una rigidez de la oferta hotelera ya que el hotel tiene las mismas habitaciones en temporada alta que en temporada baja esto es algo muy lógico que un hotel va a mantener las 50 habitaciones en temporada alta las va a vender pero hay que también tener en cuenta que va a haber una temporada baja en que va a mantener las mismas 50 habitaciones pero quizás venda unas 5, quizás venda unas 10, quizás venda unas 20 entonces ahí hay una rigidez en cuanto a la oferta hotelera quizás tendrán que adoptar algunas estrategias para vender en temporada baja bajar los precios, dar gratuidades, incluir desayunos o incluir algún tipo de promoción de tal manera de que un buen administrador pueda lograr uh, que esa problemática de alguna manera pase por desapercibido eh, falta de capacidad de almacenaje, de almacenaje en cuanto a los servicios como nosotros sabemos, en la actividad hotelera nosotros no podemos almacenar un servicio turístico. Si nosotros hacemos una reserva, pues eh, no, la, no, la, no la podemos almacenar. Nosotros tenemos que cumplirla y en el caso de que no podamos viajar, la reserva se puede cancelar, se puede cancelar inclusive el 50% que se pagó por adelantado. Sin embargo, el hotel, ya hablando como, como empresario hotelero, el hotel pierde el otro 50% eso es todo eh, espero que les haya quedado más claro este tema eh, muchas gracias por su atención